Hola qué tal mis amigos cómo están Sean todos bienvenidos a este canal Tu canal TecnoApple En el cual se esmera por traer el mejor contenido En aplicaciones Y esta vez no será la excepción Por eso te traigo el teclado Estilo iPhone con los emojis Incluidos para tu Android Esta aplicación la puedes encontrar Aquí abajito en la descripción del video Para que te destaques así Y sigas el paso a paso que voy a hacer en este tutorial Adicionalmente te invito a que te suscribas Y actives esa campana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 Una vez descargada e instalada, procedemos a ejecutar la aplicación en la cual vamos a otorgar los permisos. El primer paso también toque aquí en este apartado que se encuentra aquí en la letra A. Para otorgar uno de los permisos que nos pide esta aplicación. Vamos a buscar lo que es Green Application Board. Y vamos a activar ese interruptor. Vamos a aceptar y se va de inmediato a activar. Vamos atrás y vamos al segundo paso que es elegir como predeterminada el teclado green apple keyboard damos un toque aquí y el último paso es configurar nuestro teclado el primer paso es lo que es la apariencia ya sea el tema claro el tema oscuro el tema rojo el tema azul el tema verde militar en lo personal voy a elegir el tema oscuro vamos atrás y aquí vamos a encontrar con las opciones generales como el doble toque para espacio lo que es vibrar al momento de pulsar las letras El sonido mientras pulsamos las letras Y este para mantener pulsada una letra Para utilizar los caracteres Una vez que ya aplicamos estos, estas configuraciones Estas funciones Vamos a utilizar nuestro teclado Vamos a irnos a una red social Para enseñarles Por ejemplo, esta se dan cuenta cuando activo Puedo tener el teclado Lo que es con el tema oscuro como ven, muy muy chévere, bien bacanos, bien hermoso, bien genial. Y lo mejor es que está, viene con los emojis estilo iPhone, los cuales están súper cool y se envían sin ningún tipo de problema. todos se puede enviar. De inmediato sin ningún tipo de problema para que lo compartas con tus amigos. Enviamos y sabe enviar de una manera genial. Y una vez si quieres cambiar la apariencia, vamos acá. Vamos a elegir el tema blanco, por ejemplo. Y vamos acá nuevamente. Y se da cuenta, cambia de inmediato.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 ¡Chao! ¡Chao!